Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, decía Bertrand Russell, nos hallamos frente al hecho paradójico de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos en el camino de la inteligencia y de la libertad del pensamiento. Bueno, esto lo decía eh, en los años 60. Eh, falleció en el 70. Yo no había nacido me faltaba poco, ya era, ya era un proyecto ya andaba yo por ahí, parada por sacollonas ya sabéis que nací eh, con, el, con el cambio de <ríe> del oro por nada en el 71 entonces bueno, eh, sí que es cierto ¿no? y lo estamos viendo yo creo que todos los días todos los días como tenemos una manada de gente que nos dirige que dirige nuestro destino que dirige nuestro país uh, y no saben hacer lado con un canuto que dirigen las grandes instituciones de la Unión Europea, inclusive en muchos casos de, las, de los Estados Unidos, y no saben hacer la con un canuto. Yo creo que a lo la, en, en toda nuestra historia no hemos tenido un conjunto de mandatarios peores y, y más, no sé, es que tampoco quiero, quiero descalificar, ¿no? Eh, y bueno, así nos va. Pero lo más gracioso es que las masas están... ¡Sí! ¡Sí! wow, Esto es la revolución de lo que queríamos. Esto es lo que buscábamos. Que nos den por el culo. Bueno, ya, ya no, ya no. Ya no monetiza el vídeo. Pero bueno, no importa. La verdad es la verdad. <ríe> o sea, es increíble. Es alucinante. Y luego. Uh, pues pasan cosas aquí pues llega pues FTX, se lleva la pasta de la gente o, o otros mil casos que han pasado y que seguirán pasando por desgracia y al final los culpables no pagan seguro que van a pringar como siempre pasa como siempre pasa más en este puto país a, a un segundillo de por ahí a cualquier pringado, un cabeza de turco es alucinante es increíble lo que pasa en este país con la sinvergonzonería... Lo que pasa en este país con... Bah, prefiero no, no seguir diciéndolo, ¿no? Pero la base donde está en la educación. La base está en la educación. Y se tira por tierra. Ahora, es que no hace falta nada para tener un título. Es que parece ser que si tú tienes un papel que dice que eres no sé qué... Ya está. Aunque seas el mayor inútil del mundo... Pero incluso sin tener ese papel, simplemente por haberte, eh, haber hecho cosas raras o diferentes, o por el simple hecho de estar apuntado y afiliado a un partido, ya está. Increíble, y seguimos con ello, pero bueno. Señoras y señores, ¿cómo está Bitcoin? ¿Cómo están las cosas? Por cierto, os recuerdo importante, ¿vale? Eh, para los que estáis en el canal VIP y los alumnos, ya sabéis que hay grupos de cinco que se juntan para coger la versión top de TradingView y ahí se comparten los scripts, me explico, es decir... Eh, el coste del skip se divide entre 5, el coste del 3 se, se divide entre 5 y sale todo muchísimo más barato. Es una iniciativa que yo mismo tuve, a mí me de, no, me, no me importa que, que se haga eso. Es decir, oh, y, no, ¿y no pasa nada porque compramos el skip entre 5? Pues, pues no, claro que no pasa nada, por supuesto que no. Y me parece que es algo que hay que hacer, <risa> yo lo haría. Entonces, claro, ¿para qué nos vamos a andar con giripolleces? Pues sí, pues eh, hay, se juntan entre cinco. Dicen, ¿cuánto me sale este y este? Que son los que nos interesan a todos. No, venga, vale. Pues para cada uno su parte. Como el trading view la versión tope, eh, se puede eh, tener hasta en cinco dispositivos, pues, eh, oye, ahí están. Entonces, hay grupos que aún tienen eh, desfase y se están creando grupos nuevos. Entonces, os recuerdo que todos los que estáis en el VIP y todos los que eh, sois alumnos, pues que ahí eh, se están conformando grupos nuevos. Aparte de los que ya había, hay grupos nuevos, ¿vale? Eh, despertar en ese aspecto porque creo que es interesante en vez de gastarte no sé cuánto vale normalmente hay más por, sobre todo por las ofertas de Black Friday porque hay un 60% de descuento en las en Trading View que es una pasada eh, y además te regalan un mes con lo cual ya enganchas un mes más del año siguiente eh, el, y, y los scripts también están todos, está evidente en la web, lo tenéis todo en rebajas, los cursos, el curso, recordar que está dividido en, en dos, también se puede comprar en dos partes, que además se puede pagar en tres veces sin intereses, eh, se paga una parte hoy, otra parte el mes siguiente, otra parte el mes siguiente, viene ahí muy bien. Eh, puede ser con cualquier cosa, ¿vale?, eh, con cualquier producto. Eh, pero sobre todo, eh, tener en cuenta esto, ¿vale?, que claro, si eh, entráis en uno de esos grupitos, pues oye, si estamos hablando de 500, de 1000 dólares Pues y al final te salen 100, pues yo que sé sí. Yo creo que es para pensárselo, ¿vale? En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin Vamos a ver cómo está el mercado Está flojo, flojito, flojero Venga, comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, aquí estamos en el SP500 semanal, vamos a poner en el diario que si no se nos va un poquito la pinza y estamos aquí con la media de 200 diciendo, ay, a ver si tenemos un, un último empujón que tenemos ahí, fuerza que nos queda, y bueno, pues a lo largo del mes de diciembre o algo así pues vamos subiendo un poquito más y luego ya hacemos la juda que tengamos que hacer Ahora bien, ¿esto está acompañando a Bitcoin? Pues en principio no. Esto es Bitcoin en una hora. Si lo ponemos en diario. Uy, uy, uy, uy, uy. No está siendo capaz, no está teniendo fuerza. Inclusive el volumen, bueno, pues veis, el interés está bajando. Y estamos a viernes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que cierre, vamos a ver cómo cerramos aquí, en los futuros del CM, si es que quieren salir el futuro del CM. No se me parece es que me saltan aquí cosas muy raras. Sí, sale los el futuro del CM. <risa> eh, bueno, pues, eh, aquí aquí los tenemos eh, fijaros que dijimos no hace no, no se tienen por qué cerrar los gaps el mismo día de tal. entonces, bueno, recordad que este es el gap abrimos aquí el domingo, nos fuimos para abajo subimos y no cerramos el gap y el gap se cerró aquí el jueves, ¿vale? aquí se cerró tacatás, justo eh, entonces, ¿por qué os digo esto? para que empecéis a tomar nota de esas cosas porque el mercado nos es mala te tienen puntos en que bueno, el gap se cierra tal y tu paciencia se rompe, tu paciencia se cancela y de repente pues eso, se va abajo y dices hostia no voy a cerrar el, y para que veáis que no se tiene por qué cerrar ni el mismo día y bueno pues que esto entra dentro de lo más normal del mundo, ¿vale? Eh, en cuanto a Bitcoin, en diario, bueno, pues está en una zona un poquito de indecisión, de decir, bueno, si puedo, tiro, pero no hay volumen, no hay fuerza, no hay ganas. La vela semanal, eh, dentro de que, bueno, vamos a ver cómo termina el domingo, pues bueno, para mí es una vela bastante planita, en principio es una vela martillo, vamos a ver si termina martillo, si termina en yo, como quiere terminar. Pero bueno, veremos a ver el volumen del domingo no sigue igual, sin haber chicha ni ganas ninguna, no, hay, no ha habido ningún arranque y sí que os digo una cosa y lo que a ver, la percepción que yo tengo es que a pesar de los pesares, Bitcoin está aguantando bastante bien, ¿vale? bastante bien, por otra parte ya se empieza a oír la palabra recesión, de, de ya vamos a tener una recesión en el 2023 que durará X meses en algunos casos y un año año y pico, dos años inclusive en muchos países de la Unión Europea eso quiere decir que los mercados también van a bajar. ¿vale? Eh, muchos hablan del que si el pivote, que es si el pivoto, que es si el pivoto. El pivote de los, de los tipos de interés. A ver, en el momento que, que la Reserva Federal, eh, y esto es una opinión mía basada en hechos anteriores, en ¿vale? el momento que la Reserva Federal eh, deje de subir los tipos de interés al ritmo que los está subiendo, ¿qué va a hacer? Seguir subiéndolos, pero de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo? pues soltando esa liquidez que tiene ahí en esos bonos que tiene que soltar, que no ha soltado ¿y qué pasó la última vez con Bitcoin? la última vez que la Reserva Federal hizo algo similar, pues pasó esto ¿vale? pero no pasó esto con Bitcoin, porque claro es que muchos de entonces no sabían no conocían el mercado y eh, esto que pasó en Bitcoin vamos a verlo porque es que luego hago a la gente se lo olvida. ¿Vale? Esto es lo que pasó con el SP500. ¿Vale? Cayó un 20%. ¿Que Bitcoin cayó un 50%? Sí, ya, ya lo sé. <ríe> Pero... Entonces... Ahora, ¿cómo nos encontramos? Y esto es algo que estuvimos viendo ayer en el, en, el, en el webinar de alumnos. Tenemos, aparte del curso, el curso tiene luego una teoría continua a lo largo del tiempo. O sea, gente que, que empezó el curso hace más de un año, pues sigue acudiendo los jueves a las clases. Bien. Eh, ¿En qué punto estamos? A, a mi humilde modo de ver. Vamos a la crisis anterior, que es la del 2008. ¿Vale? Y... Fijaros que tenemos una similitud importante. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, pues que caí, bote 1, caí, bote 2 y me fui al carajo. ¿Vale? ¿Aquí qué ha pasado? Caí, bote 1, caí, bote 2 y después de dónde tengo que ir... Ya veremos. ¿Por qué? Porque la situación varía un pelín en base a, qué? a que aquí estamos por encima de la media de 200... ...y en el 2008, en ese punto... Ya estamos por debajo de la media de y me Y por decir, que no, pero es que aquí hay un bote más. Sí, pero es que también lo tenemos aquí. Es decir, es este. ¿Vale? No lo, no lo, no lo cuento. Si podemos contar 1, 2 y 3, la picadora Moulinex. Pues aquí hicimos tres cuartas de lo mismo. 1, 2 y 3, la picadora Moulinex. Inclusive con un doble techo. Ah, qué curioso, ¿eh? Qué curioso Ah, y otra cosa que se formó por cierto la caída pam, un suelo o una, un mínimo rebote un mínimo más abajo y a partir de ahí empezamos a crecer qué pasó en bitcoin pues tres cuartas de lo mismo de una forma un poquito más suave caída un rebote que aquí dice es que estamos en semana al claro. un rebote caída y a partir de aquí empezamos pum, a subir si lo ponemos en diario, se ve bastante mejor porque, claro, Bitcoin es más chiquitito, más pequeñito, es chiquitín. Entonces, ¿lo veis? Castañazo, un mínimo, rebote, otro mínimo, arriba, y a partir de aquí, aparte de lateralizar, pues ya empezamos. Tú de. Tú de Gb. tú del GB. En fin, eh. Entonces, ¿qué quiero deciros con todo esto? Primero, que Bitcoin está aguantando mejor de lo que podríamos pensar. Yo creo que muchos pensábamos que ya podía estar más abajo. Eh, que también pienso que lo que es, llevo diciendo tiempo, que esto va a ser más largo y más duro de lo que pensamos, sobre todo en cuanto a, a lo que va a durar, ¿vale? Lo profundo que sea. Pues si imaginaros que tenemos que caer a 12.000. Eh, desde donde estamos a 12.000, yo qué sé, ¿cuánto es? Uh, a 14.000, estamos hablando aquí de la zona de un 15%, eh, 12.500 es una zona probable 24%, y si ya nos vamos a los 10.000, evidentemente pues estamos cayendo de un 40%, un montón por por de vale eh, ¿Dónde llegará? Eso no lo sabe nadie. Lo que sí sa sabemos es que tenemos que ser muy, muy flexibles y estar muy, muy atentos a lo que pasa en cada momento el mercado. Eh, insisto con el tema altcoins, ¿vale? porque me volvéis a preguntar por altcoins, mm, creo que mientras el mercado esté así hay que estar fuera de las altcoins, más allá de algún trade que en un momento dado bueno, pues, eh, pues puede eh, darnos una alegría, pero eso es una opinión personal, evidentemente luego cada uno toma sus propias decisiones y eh, hace lo que quiere. Eh, para ello, pues para tener mejor conocimiento, pues si te formas, yo creo que mejor, con quien te dé la gana, y yo no digo que ah, entra en el curso de no, que sí, que también, ¿no? Pero fórmate con quien te estés a gusto, con quien te guste, con quien te guste la forma de ver las cosas y de hacer trading en un momento dado y ya está, y a partir de ahí eh, ya irás con unos o con otros mejorando, mejorar, porque al final nos tiramos toda la vida, yo por lo menos soy de los que se tiran toda la vida haciendo cursos de todo tipo y mucho más en este mercado que hay que aprender siempre, es increíble, pero como, pero a mí me gusta, yo no, no puedo evitarlo. Entonces, bueno, Ethereum por su parte está haciendo algo muy, muy similar, como siempre, no, no hay nada raro, eh, y el Total Market está igual una vela que ha estado cayendo y bueno, pues intenta mantenerse igual que ayer, pero un poquito más rojillo y, y, y, pero mantenerse en la zona, eso malo no es, ¿vale? lo que pasa es que bueno, si se aburre y no es capaz de arrancar ¿qué va a hacer? pues lo mismo que hizo aquí, ¿veis? se aburró, no, no fue capaz de arrancar, pues nos vamos abajo a ver, si hace otro suelito aquí, un doble así, wow, un huevito, huevito, y luego no vamos a hacer cerrar una W a la zona aquí 840, pues el mercado en general subiría mucho. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Ya ha ido a tocar, ha dicho ¡Ey, que te toco ahí! ¡Paf, ha tocado y ha rebotado! Bueno, está en una zona ahí un poquito de indecisión, de no sé qué hacer. Eh, pues como todo el mercado, ¿vale? Que no sabe qué hacer. Es totalmente normal. El dólar index tampoco sabe qué hacer, fijaros, ¿vale? Es una vela de indecisión total. Indeciso total, hoy ha sido un día de mucha indecisión, mogollón en todos los aspectos. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, pues eh, los cortos de Bitcoin, ¿cómo están? Indecisos, veis que se han quedado ahí arriba, con un movimiento muy chiquitito, ¿vale? Se han quedado acumulados en ese nivel, pero tampoco, es decir... Uh, no hay, no hay una dirección a ver, hay una dirección de mercado muy muy clara pero me refiero en el muy corto espacio de tiempo está la cosa ahí como, vamos a echar un pulso, en cuanto a las altcoins en el lado, pues bueno, más negativo eh, tenemos a Atlas, VR y Neblio, 8.48 o esa que ha perdido pero claro, es que eh, entre lo que llevaba subiendo más el latigazo que metió aquí, demasiado bien. Yo creo que posiblemente este mañana, mañana, sábado, sábado, te sabéis que es día de algo normalmente suele serlo. El fin de semana pasado no lo fue. Eh, bueno, pues vamos a ver qué tal. Eh, MFT también tenemos por aquí mainframe, que igual, desde este rebote y el pepinazo que metió aquí, pues está haciéndolo mu algo muy parecido. Melos Key, que también llevaba una racha bastante interesante, pues bueno, está haciendo un retroceso que es de lo más normal. Y uh, a partir de aquí, bueno, pues ya tenemos cosas que tienen un porcentaje menor. En cuanto a la parte positiva del mercado, que es importante tenerla muy en cuenta, evidentemente, REN, CERE, PLANET, MASK y los LIBRARY gates ese dinero gratis, pues ahí está, con otro 10.20%, intentando salir a alza, fijaros, eh, la vela que tiene, eh, la vela de hoy, que así es súper curioso, y es una de las velas que hay que, que, que observo muchas veces, el gap con el que ha abierto, es decir, él cerró aquí, en la zona de 0.1255 5, y ha abierto aquí abajo wow ¿eh? y según ha abierto, ras ¿por qué ha abierto tan abajo y qué tiene estos gaps? porque es una moneda que tiene una cierta falta de liquidez que tiene pocos exchanges en las que se maneja a pesar del tiempo que lleva ya el, el proyecto, ahora después de haber terminado sus litigios con la SEC bueno, pues parece que va siguiendo saliendo adelante, ya tienen incluso cosas que, bueno, pues interesantes eh, Dodge, 9,65% señores, el perrito el guau wow, guau wow. desde que tocó la zona que tenemos justo de resistencia pum, retroceso a la línea de 200, toque toque toque bueno, toca en la de 100 en realidad al final también hay que, hay que tener en cuenta eh, no solo los cierres, sino donde están las mechas y bueno, pues parece que intenta rebotar, eh, como desde el máximo al arranque vale eh, hemos tenido una caída a ver, aquí, desde este mínimo por debajo de los 0,60 y pico entonces claro usted hacer setenta es complicado no la caída ha sido ha sido importante pero pero bien así importante pero bien si nos vamos a la zona de los cuerpos vale eh, tenemos un cierre ahí y tenemos las aperturas más o menos en esa zona vale igual lo tenemos bastante clavadito muy bien a partir de ahí rebotar está pasando esa zona de vuelta ahí en, en la antigua zona de golden pocket y bueno que, que, que además paró en ella en, en, anteriormente Vuelvo a intentarlo, si la rompe, pues veremos eh, seguramente que vaya a, a unas zonas más altas. Si lo, vemos el rebote inverso, es decir, desde el mínimo al máximo, hacia donde yo, yo apostaría a que se podía ir a la zona de 0.10 ¿vale? aproximadamente. Eh, sé que hay muchos que seguís Dogecoin, y bueno, pues eh, creo que es la zona adecuada de rebote ahora mismo de momento ¿vale? eh, Badger 7.93, muy bien eh, Germ Finance, un 4.48 quién lo diría, fijaros, pues ahí está y eh, las citas también están por aquí, 2.79 la Shiva contra el títer, un 2% como muchas eh, por debajo de la zona pero igual si va hecho algo que mm, pocas han hecho eh, solamente el digamos las que son más fuertes es decir el segundo mínimo este mínimo que hicieron este otro mínimo está siendo más alto al menos por el momento ya veremos a ver qué pasa después no pero, pero sí que es cierto que en la su configuración eh, pues es esa y está muy bien si por ejemplo vemos GTC vemos que este mínimo y este mínimo son este es inferior y eso dice Dice mucho, eh? parece una tontería, pero dice los presets, más dinero gratis, a 4 centavos de dólar. Muy bien, a ver si suben otra vez a la zona de 30 o de 40 y, y podemos ir soltándolos. Pero claro, esto hasta que no haya un mercado alcista, nos podemos olvidar. Así que ir acumulándolos, ir guardándolos. Por aquí debajo tenéis un link por si alguien quiere eh, entrar. Y es como un buscador: es decir, tú lo instalas, te vas de alta, lo, te pones a buscar en buscar con Google, pues buscas con presets que te va a dar resultados muy buenos, eh, exactamente los mismos, básicamente. Eh, y, y encima te van a dar tokens cada vez que, que hagas la búsqueda. Monero también está en positivo, Compound, Link, así que bueno. BNB también está ahí acentando su, su propia guerra particular. Desde que ha tocado el soporte vuelve a rebotar. Bueno, pues a ver si llega por lo menos a la zona de 337. Esta resistencia que tenemos aquí y aquí. vale Dos, dos, dos, dos toquecitos. Y bueno, pues a ver, a ver cómo sigue avanzando el mercado, a ver qué tal será el fin de semana. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. El mercado está a caca de la vaca, eh, así que bueno, pues relajarse y dedicarse a otras cosas que creo que es importante. Y por, por qué no, a leer algún libro, algún buen libro y a, a aprender, es momento de aprender. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese mercado alcista, si ya lo sabes... Eh, mejor. Y, y esta experiencia de este mercado bajista, yo lo digo a los alumnos, es muy buena. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que cuando llegue el siguiente mercado bajista, después del subidón que tengamos, vais a saber detectar muy bien en qué punto decir, aquí lo suelto y ya recogeremos. Seguro. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.